Fiesta de los Santos Apóstoles Simón y Judas. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de Apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano, Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor Gloria a ti, sí, Señor, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles, San Simón el cananeo y San Judas Tadeo, que siempre aparecen juntos en la lista de los doce. Simón, llamado Mateo y Marcos, lo llama cananeo. Por su parte, Lucas lo define celota. Ambos calificativos son equivalentes. Y parecen expresar que Simón se distinguía por su amor ardiente a Dios y a su pueblo y a la ley divina. Esto prueba que Jesús llama a sus discípulos del, de los más diversos estratos sin exclusiones. A él le interesan las personas, no las categorías sociales ni las etiquetas. Es maravilloso ver que en el grupo de los seguidores, todos a pesar de ser diferentes, Convivían juntos, teniendo en Jesús el motivo de su, de su unión. Esta es una lección para nosotros, que con frecuencia tendemos a poner de relieve las diferencias, olvidando que en Jesús se nos da la fuerza de, del amor para superar nuestras diferencias. El grupo de los doce es expresión de la iglesia, en la que deben encontrar espacios todos los carismas, pueblos y razas, así como todas las cualidades humanas que hayan su armonía y su unidad en la comunión con Jesús. Por lo que se refiere a Judas Tadeo, que se ha llamado por la tradición, uniendo dos nombres diversos, Mateo y Marcos lo llama simplemente Tadeo, y Lucas, Judas de Santiago, al parecer el sobrenombre significa magnánimo. San Juan reporta una pregunta que Judas Tadeo hizo a Jesús en la última cena. Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? La respuesta de Jesús es profunda. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre lo amará y vendremos a él y pondremos.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 La causa por qué se le ha manifestado a ellos y no a los extraños, a saber, porque lo aman, comenta San Agustín. Solo puede experimentar la presencia de Jesús, quien lo recibe con un corazón abierto y vive como él enseña. A Judas Tadeo se le ha atribuido como autor de una de las cartas del Nuevo Testamento, dirigida a los que han sido llamados, amados del Dios Padre y guardados por, por, para Jesucristo. En ella se alerta a los cristianos ante aquellos que los quieren desviar por falsas enseñanzas. También a nosotros se nos exhorta a conservar la identidad de nuestra fe. Dice, ustedes edifiquen su existencia sobre su santísima fe, Oren movidos por el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios y esperen que la, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. Pidamos a San Simón el Cananeo y San Judas a Dios que intercedan por nosotros para que, como ellos, el Señor nos ayude a redescubrir siempre la grandeza de la fe cristiana y a saber testimoniarla con un amor creativo, concreto y activo a los demás, sin excluir a nadie. Que el Señor los bendiga, tendremos nuestra morada en Él. El Señor lo explica...